desconocidos penetraron a la casa del ex regidor carlos la antigua donde lo amarraron a él y a su esposa cargando con prendas y celulares valoradas en miles de pesos la esposa mía estaba caminando y, y yo le dije hay que cuidarse y así mismo su sucedió porque cuando vino de caminar la atraparon ahí lo obligaron a que me dijera dónde yo estaba yo, yo oí que ella como gritó. Okay. Y, y yo dije, ¿qué es eso? Dice ladrón. Anda al carajo. Cuando vengo a verlo tengo a sí, yo estaba acostado. ¿Acostado todo? Sí, me amarraron, amarraron a ella, comenzaron a buscar, dice que tenían encargo, Por eso son babas, de matarme, ¿no? que buscar a todo el dinero. Que, digo, yo no tengo dinero. Y cuando rompí a explicarle, dice, sí, como si hubiese sido o saber todo lo que sucedía en la casa. Claro, o si no hay alguien cercano, hay uno que conoce mi vida. Este hecho ocurrió a tempranas horas de este lunes en su residencia que está ubicada en la comunidad Gran Parada del municipio de Tenares. Solamente me amarran, me apretan la boca. ¿Qué le llevaron? Bueno, me llevaron un cofre que estaba lleno de prendas, que lo llevaron. ¿Qué más? Se llevaron los, los, los celulares, me lo llevaron. Se llevaron cuatro celulares y me llevaron un iPad. Eso pasó, eran como las 7 y 40 por ahí. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.